y ventanas que el día Tierra es nuestra casa. Si la casa es nuestro hogar, si el hogar es para todos, la vida vuelve a brillar. Ay, qué bonito sería. Ay, no dejar de soñar.